Johnny Depp demanda a su ex-mujer por 50 millones de dólares. El actor de Hollywood denunció a Amber Heard y reclama millonaria cifra en conceptos de indemnización. Ella había publicado un texto donde implícitamente lo hacía responsable en casos de violencia de género. Nueva batalla en la interminable guerra entre Johnny Depp y su segunda ex -mujer, la también actriz Amber Heard. El actor de Hollywood la denunció por difamación y le exigió 50 millones de dólares de indemnización, informó el portal de Blast. La demanda tiene como origen un artículo publicado por EAR del pasado diciembre en el periódico The Washington Post. Un texto en el que la actriz aseguraba haber sido víctima de abusos en diferentes ocasiones a lo largo de su vida. Como muchas mujeres, he sido acosada y agredida sexualmente cuando estaba en la universidad. Pero me mantuve callada, Ed, y no me veía como una víctima, escribió. Hace dos años, me convertí en una figura pública representando el abuso doméstico y sentí toda la fuerza de nuestra cultura de furia contra las mujeres que alzan la voz. Tuve el punto de vista privilegiado de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abuso, añadió la actriz de Aquaman. Aunque no mencionó explícitamente a su ex marido en el texto, Art parecía hacerse eco así de las acusaciones de violencia de género que reveló contra Depp en 2016. EART no es una víctima de abuso doméstico, ella es una perpetradora, aseguró como respuesta, la demanda del actor. Deb nunca abusó de EART. Sus acusaciones eran falsas cuando se hicieron en 2016. ET, y formaron parte de un elaborado montaje para generar publicidad positiva para Eard y fomentar su carrera, agrega la denuncia. Eard reaccionó a la demanda por medio de su abogado, Eric M. jorge «Esta frívola acción es el último de los repetidos esfuerzos de Johnny Depp para silenciar a Amber Heard», aseguró el letrado. Depp y Heard se casaron en febrero de 2015 e hicieron oficial su divorcio en enero de 2017. El pacto extrajudicial requería que la actriz retirara la petición de una orden de alejamiento por violencia de género y que el actor le pagara 7 millones de dólares, cantidad que Amber donó a la caridad. El actor de Hollywood denunció a Amber Heard y reclama millonaria cifra en conceptos de indemnización.